Quería que el informe fuera más preciso en esto. Gracias. Buenos días. Gracias, presidente. Eh, creemos que es necesario que Europa tenga una mirada propia, emancipada de los intereses de otras superpotencias o de poderes ajenos a Europa. Creemos que, que es poco serio hacer un, un informe partiendo de un diagnóstico eh, ...compartido, sin tener un diagnóstico compartido. Creemos que en el informe hay una gran ausencia de autocrítica, de una política exterior muchas veces intervencionista... ...en muchos casos llevada a cabo, que puede ser una de las causas de haber traído muchos de los conflictos a territorio europeo. Creemos mm. que olvida afianzar los pilares, los valores sobre los que sí aceptamos construir un proyecto común los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad. Se pide y estamos de acuerdo en que necesitamos una Europa fuerte y unida, pero hablamos mucho de prosperidad y poco de lucha contra la desigualdad, y la prosperidad o es colectiva o no lo es. Rompemos la convivencia ciudadana con más exclusión social, provocando así más inseguridad. Se habla sobre la desinformación como mal que nos acecha, pero al mismo tiempo planteamos los flujos migratorios desde una perspectiva de, de amenaza, no como un plan urgente de obligado cumplimiento y como oportunidad de ser Europa ejemplo de la aplicación de derechos humanos. 239 nuevos desaparecidos en dos naufragios esta semana, 4.220 muertes en 2016 en nuestro Mediterráneo. La amenaza actualmente no son los flujos de refugiados, sino la política exterior y de fronteras que estamos llevando a cabo. aseguramos Aseguremos vías seguras y eficaces de entrada ya a Europa. Hablamos de dotarnos de medios para responder en vez de dotarnos de medios para evitar tener que defendernos. Hablamos de la diplomacia en base a utilizar la disuasión como principal herramienta. Creemos que es necesaria la diplomacia de paz frente a la diplomacia de guerra. Rechazamos la creciente tendencia a utilizar causas humanitarias a modo de coartada para justificar intervenciones militares, bypassando el derecho internacional, como Kosovo o Libia. Subrayamos la importancia del cumplimiento efectivo de las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario y la esencial importancia de fortalecer el marco de las Naciones Unidas en cuestiones de seguridad y defensa. Hablamos aquí, sobre crear un cuartel general civil militar permanente. Y nos preguntamos, ¿bajo qué control democrático? Muchas gracias.